Estoy hoy aquí en Escoriaza ¿no? con eh, Javier Martínez y tu, la charla tuya era sobre. La, la provocación tuya era sobre el rol del profesorado. ¿no? Oh, hombre, yo creo que uno tiene que estar dispuesto a, a soltar certezas. O sea, si sabemos que el modelo que tenemos ahora no nos funciona necesariamente en, en el mundo actual, sí. menos no va a funcionar para el futuro. Claro. ¿Y, y uno que puede predecir el futuro? Bueno, uno que va a estar basado en intangibles, sobre todo. Sí, verdad. Dos, que las competencias técnicas típicas, que son las uh -huh. que forman parte de los currículums, son fácilmente van a ser fácilmente automatizables, yo creo Ajá. que van a ser prioritariamente automatizables. Tres, que cuando tú les preguntas a los adultos qué es lo que hace la diferencia a la hora de tener una vida razonablemente eh, adecuada, empiezan a hablar de elementos que no forman parte de los currículos, que tienen que ver con esas habilidades de, uh -huh. de, de ser capaz de aprender, de ser capaz de comunicar, de sí. ser capaz de imaginar, de inventar, de analizar, de preguntar. De haceres, decías, ¿no? ¿no? No es tanto de saberes como de haceres, ¿no? Es, es que la vida... La vida... A ver, cuando tú terminas el colegio de universidad ya no tienes más exámenes. Claro. La, los exámenes que te pone la vida son las cosas que tú tienes que ser capaz de hacer. Entonces, uh -huh. o eres capaz de relacionarte con gente, o eres capaz de comunicarte con gente, o eres capaz de integrarte, con, de colaborar con gente, o eres capaz de gestionar tu propia realidad, sí. o vas a tener dificultades. Entonces, si, la, si el mundo del siglo XXI empujado por la tecnología hace que el conocimiento caduque rápidamente, uh -huh. eso significa que o eres capaz de aprender continuamente, o vas a quedar fuera en muy poco tiempo. Entonces, desarrollar la capacidad de aprender, no sí. importa muy bien el qué, hace más uh -huh. diferencia que el saber en un momento puntual. Y yo creo que al final el rol de los profesores, de los docentes es cómo se aseguran de que las personas se entusiasman con aprender y desarrollen esa capacidad de aprender. Y eso no se puede enseñar de forma directa como una asignatura. Okay. Y, y menos, menos soltando un rol y diciendo, ser capaces de aprender, chavales. ¡Aprendan! Eso es, aprende, aprendanme. Y otra cosa que me ha llamado la atención es que has dicho, claro, personas individuales en un futuro colaborativo y colectivo pues eh, no les queda más remedio que, que colaborar. Pero, profes ¿puede haber profes hoy en día que trabajen solos, eh, a, aislados y autistas cuando tenemos que educar para trabajar en, en grupo y colaborativamente? O sea, a ver, pero esto es como las neuronas. Mira, tú tienes el ejemplo de tu cerebro. Tus neuronas, Tu cerebro funciona no porque tenga cien mil millones de neuronas, sino porque uh -huh. tiene trillones de sinapsis que son neuronas conectadas. Sí, y de hecho, sí, sí. Los, los neurólogos te dicen... Cuanto más potentes y más ricas son esas conexiones, mucha más capacidad tienes de aprender. Y En esto pasa lo mismo. ¿Puedes uh -huh. funcionar tú solo? Puedes, pero corres un riesgo gigante, que es que tu conocimiento, que es minúsculo, si no se encadena con otros conocimientos no vas a ser capaz de llegar muy lejos. Entonces, claro. la única decisión inteligente de aquí en adelante es coordinarnos, colaborar con otros, sumar esfuerzos, sí. entender qué sabes tú qué sé yo y cómo de combinar eso sumamos potencias. Pues es que Ricasco, hombre, sur. muchas gracias Surin, por este video tweet que espero que haya sido gustoso ha sido. y que nos venga bien eh, a, a nosotros dos Muy y a toda notificado. la gente que nos esté escuchando. Igualmente, es que Ricasco, eh, gracias. A ti. <risa>